día 30 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, va a comenzar el sistema migratorio unificado. Recordemos que, para hacer un poquito de historia, durante 22 meses se cerró el sistema integrado con respecto a lo que eran vehículos particulares y turistas, bueno, el 4 de enero se volvió a habilitar con la doble aduana, lógicamente por algunos desajustes entre el vecino país de Chile y lógicamente la Argentina, pero bueno, estamos en condiciones de informar según lo que ha indicado el jefe de frontera, que este 30 de septiembre, 8 de la mañana va a comenzar definitivamente este sistema integrado migratorio simplificado que va a permitir, recordemos quienes salen de la Argentina, pasar directamente a Libertadores y que vienen de Chile, ingresar por Orcones, así que lógicamente se suprimen dos aduanas y eso, bueno, va a agilizar bastante el tiempo. Eso te quería preguntar que cuánto o sea, se, se hace ahora una sola aduana, cuánto sí. se tarda en, la, en lo habitual, lo que ha pasado por ejemplo el fin de semana, que sabemos que pasaron muchas personas al vecino del país y, y e igual, al revés también eh, ¿de cuánto tiempo pasamos a cuánto tiempo menos? Bueno, generalmente ayer porque recordemos Marcela, que el, estaba cerrado el sistema integrado desde el viernes a las 21 y se abrió sí. el viernes a las 11. probablemente claro. siempre se va haciendo un nudo gordiano que va culminando un poco y toda la gente, tanto los que están del otro lado como los que van a cruzar, van, se va demorando la atención. Pero yo creo que en días normales hemos estado en la atención como en este momento, en las atención de 15 o 20 minutos sí, sí. en horcones como... 15, 20 minutos, 30 en el vecino país de Chile. Claro, porque sí, se hablaba de, de, por ejemplo, ayer que esperaron hasta una hora y media. Sí, sí, también hubo, hubo esperas. Sobre todo en Libertadores hubo esperas importantes. Los Galpones, según lo, la gente de Chile, estaba muy lleno, mucha gente quejándose Porque hay, ojo, atención eh. a la medida que todavía no ha informado oficialmente Chile. Bueno. Ayer empezaron nuevamente a hacer eh, controles de, de PCR aleatorios. La gente se sorprendió, sobre todo los que volvían a Chile. no claro. hacer controles aleatorios, algo que no está dispuesto, porque la idea era que solamente se hacía control de PCR a las personas que no tenían eh, ningún tipo de vacunas colocadas. Sí, este bueno. un nuevo tema que, que es para debatirlo, porque ¿qué pasa si te da positivo el control? Eh, eh? Sí indudablemente, ¿por qué? Porque elegían una persona por auto, o en las personas que iban por auto, elegían quién se hacía el PCR, por eso. Claro. Imagina que todo, volvemos al mismo protocolo, que se tienen que volver. Así que, bueno, es un tema que, indudablemente, las gestaturas van a tener que trabajarlo, Argentina y chilena, con respecto a que las condiciones no eran esas, por lo menos hablado. Así que, bueno, yo calculo que ya a partir de este viernes, 8 de la mañana se va a volver al sistema migratorio simplificado como lo del alto José Báspolo y lógicamente recordando que ya sí si la gente que cruza Chile va a ir directamente a Libertadores y quienes vengan de Chile a Orcones, donde la agilización eh, lógicamente va a ser importante. Pero atención Sergio, sí. atención Marcela, que cuando vienen los fines de semana todo mendocino chileno o mendocino que salen de acá todos salen 6, 7 de la mañana y se juntan 9, 10, 10, 9, 11 de la mañana en el mismo lugar. La última pregunta de mi parte, Osvaldo. ¿Qué se ve en materia del tiempo? Eh, ¿Una buena semana con respecto a, al tiempo, principalmente en la zona de las cuevas, allí en el límite? Bueno, hoy se espera buen tiempo. Mañana también, en la tarde de mañana, puede haber entre las 14 y las 21 algún tipo de inestabilidad, pero no hay mucha complicación, así que bueno, esperemos que siga el tiempo bueno. Osvaldo, eh. O sea, que la gente, por ejemplo, que quiere pasar a Chile en este momento, ¿qué es lo que están pidiendo oficialmente? Oficialmente se pide solamente el DNI, la documentación. DNI, sí. Para y solamente que lleve su libreta de vacunación. Completa. Con dos, con dos o tres, lógicamente lo permite. Y quien no se ha vacunado debe llevar un PCR 48 horas. ¿El seguro COVID no? El seguro COVID no, ya está suprimido. Perfecto. Sí, se sigue con el SWAPEX. Atención para aquellos transportistas de los de vehículos particulares, se puede seguir pidiendo su apex en los controles de ruta del lado chileno. Muy bien. Bueno, la verdad que es una buena noticia pasar de... Ayer dicen que en Libertadores esperaban hasta tres horas, en el lado sí. argentino una hora y media es un montón, claro, pero claro, tiene todo. que ver también con que se juntó todo. Pero pasar a 15 minutos es algo Simplifica más que muchísimo Simplifica muchísimo los trámites. mucho y estás en, en un ratito estás en el vecino país. Una